¡Avanza rápido! ¡Avanza rápido! ¡Vamos! ¡Sal! ¡Sal de ahí! ¿Pero pero, por qué me tienen aquí? Si, si ¡Yo no he hecho nada! ¡Yo no he hecho nada! ¿Cómo que nada? ¿Cómo que nada? Si te has comido toda la comida que había en el comedor. ¡Nos has dejado sin comida! No, Ay, yo, malo. Solamente, yo solamente tenía hambre y quería un poquitico arroz ¡Carnal! No, no, no. ¡Guacho! ¡Si ni siquiera era arroz! ¡Eran puras moscas! ¡Literalmente moscas! pero panita tenía hambre compréndeme la causa, la causa, compréndeme no de causa, nada no de causa, entra ahí rápido, entra ahí rápido pero, pero, pero, pero, ¿puedo llamar mi abogado? no, no tiene derecho a nada entra, entra, y ah, quédate ahí ah. ¡sáqueme de aquí! <risa> ¡Ah! Ah, ah, ah. ¿cómo, cómo llegué aquí? pero, pero sí soy inocente, soy inocente ¿y tú? hola, hola compañero ¿compañero? ¿Quién? ¿Eh? ¿Hola? ¿Hola? Eh, hola, hola. tú oh, Te llamas tú. Alexi, ¿no? ¿Qué? ¿Yo? ¿Yo qué? Tú con sombrero de rana, ¿quién eres? Yo, yo, yo me llamo Copley y no sé, me encerraron aquí sin hacer nada. Bueno, sí hice algo, pero, pero tengo miedo, tengo miedo. ¿Eres un delincuente? ¿Un asesino? ¿Un estafador? ¿Quieres tú? Solamente me robé unos arrocitos chinos en la tiendita de la esquina. Eres un monstruo, ¿cómo puedes robar comida? Pero cómo que monstruo si solamente quería comer, tenía hambre, bro. No tenía dinero. La comida es indispensable. El dinero, que es lo que yo robé, se consigue de cualquier forma. Eres un monstruo. ¡No, pero no soy... <ríe> ¿Puedo, ¿Puedo ir contigo? ¿Puedo, ¿Puedo acosarme ahí contigo? ¿Qué? En la ¿Qué? P pero... Oh, ¿Quieres venir conmigo? Sí, sí, sí, sí ¡Pues no! ¡Consíguete tu celda! ¡Ya estás en tu celda! Bueno, pero ¡Ya tengo una celda! <risa> ¡Y está mejor que la tuya! <risa> pero, ¡Oye! Pues si tanto es así Entonces vente a la mía Y yo me voy a la tuya oh, Ok ¿Y cómo, cómo, cómo podría cruzar? Buena pregunta sí, eh, ¡Eh! ¡Eh! ¡Dime, dime Mi dime, dime. compañero de celda que está en la tuya, hizo una especie de túnel secreto! ¡Está justo uh, ahí! Uh, ah, uh, ¡Uh! ¡A ver, a ver! ¡Hostia! ¿Seguro que puedes pasar? Cre creo que estás un poco gordo para pasar por el túnel Sí, voy muy lento, voy muy lento ¡Uy! ¡Bro, llegué! ¡Hola, bro! ¿Tienes pipa? ¡Hola, bro! tienes hola bro, bro no ¿Qué? me cierres! <ríe> ¡Ya llegué! <ríe> ¡Listo, bro! ¡Uy! ¡Hola! Oye, ¿y por cuántos años te metieron aquí? Eh, me dijeron que por 15 años ¿15 ¡Ah! ¡Vas a el canoso y con arrugas! ¡No! ¡No, carnal! ¡Voy a ser un boomer cuando salga! ¡Tengo miedo! ¡Oh! Pero esta celda no cambió mucho La mía estaba mejor ¡Eh! ¡Oye! <risa> pues si estaba así, dije ¡Me voy a tu celda! No, bueno. ¡No puedo abrir la puerta! ¡Eh, eh, Malicia. compañero compañero! Tengo, tengo un ¿Qué? tato Vamos a escapar Y robamos más a Rochino ¿Qué? ¿Escapar? ¡Uh! ¡Oh, sí, ¡Qué sí, bien! Sí, sí. Eh, no, pero a mí no me gusta el rocha y no dicen que lo hacen con carne de perro Bueno, contigo es huesitos, si quieres Conseguimos uh, huecos ¡Ok! Vale, vale, hay que buscar algo A ver, en tu celda no habrá algo para escapar ¡Uy! eso lo loco! ¿Qué es? ¡Bro! ¿Qué estás ocultando ahí? ¿Qué estás ocultando? ¡No, no, sé. Estás ocultando? no lo sé! ¡Esto no es mío! ¡Es mi compañero de celda! ¡Estás ocultando unas tijeras! ¿Qué, que, te juro que no es mío Ah, bueno, ya que estamos, cortame el pelo A ver Ya, a ver, uy, ¿y para qué sirve esto? No sé, a ver No lo sé ¿Qué? Tal vez mi compañero ¿Eh? le gustaba matar a tijerazos ¿Qué? Compañero, compañero, mira, mira, mira Mira, mira mira, uh. mira. Uy, qué, qué, qué buenas tijeras ¿Qué? no creíste los barrotes! ¡Espera! ¡Espera! Si los guardias se dan cuenta, me van a duplicar la cadena perpetua se suponía que salía mañana. Pero tranquilo, tranquilo, que no nos va a descubrir. Cuenta conmigo, cuenta conmigo. Soy un experto de esto. Bueno, no, es mi primera vez. Pero cuenta conmigo, cuenta conmigo. Ah. Pero se suponía que salía mañana. Ahora me van a duplicar la cadena. Llegué a mi celda otra vez. ¿Qué, qué? ¿Te va a extrañar, Camita? ¿Te va a extrañar, Inodoro? Aunque ah, no, no lo he vaciado. Te voy a extrañar. Pero, voy a... Qué asco. <risa> Bueno, compañero, vamos, vamos a ver Por aquí no hay nada en mi celda mi No, no, recién llegué, no he ocultado nada ni nada Vamos a seguir buscando a no? ver mm, No, nada, he requisado la almohada Y bueno, está un poco sucia qué le hiciste a esa almohada? Estaba viada, pero bueno a ver. ¡Uy, compañero! A querer otro coso rojo a ver, a ver, Oye, a ver. pero tú eres muy observador, ¿no? Yo tengo mi opía <risa> Bueno, <risa> pues claro, bro Tengo un buen ojo Tal vez de... por eso no veía las cosas <ríe> para escapar de la cárcel Ah, ya ves, ya ves Estás pendejo, necesitabas un compañero como yo, bro Ya ves, mira, mira, mm, mira Claro, el primer tonto que quiere escapar de una cárcel de máxima seguridad Claro, pa Pa que veas que va a ser un logro en mi vida Se lo voy a contar a mis hijos, mis nietos, mi, mi... Bueno, ya, mucho A ver <risa> Oye, ¿qué conseguiste? Eh, conseguí esto que parece algo uh, algo ilegal. Una palanca. Bueno. Sí, sí, sí. Se llama Cell Key. Mira, mira, mira. ¿Y mira, dónde mira, lo ponemos? Mira. Uy, en eso verde. Yo creo que hay que ponerlo ¿Aquí? ahí. sí, sí, uh. sí. ¡Uy, compañero! ¡Pues mira, se abrió una puerta! ¡Uy, un pasillo! Espera! Uy. ¡No quiero salir! Dicen que mejor aquí se escondió que aquí murió. No, tranquilo compañero, que lograremos escapar y vamos a conseguir lo que... Lo que amamos. Ya verás. ¿Tú crees que, que si me reducen mi cadena perpetua de un día pueda salir a mediodía? Yo creo que sí. O bueno, ya no vas a tener que preocuparte por cadenas perpetuas, porque ya vas a salir, bro. Y vas a renovar ¿Ah? Bueno, si nos atrapan, todo por tu culpa. Ahora, a buscar... A bueno, buscar. Eh, a, ver, a ver, a ver. Hay... ¿Qué Uy. buscamos? Uy, zona restringida, bro Ahí creo que está la salida Tenemos que buscar algo para abrir esto Antes ahí los policías guardan las donas Uy, sí es cierto A ver, vamos a buscar algo en las celdas Mmm, no hay nada por acá Nada por aquí Mira, que sí. las escaleras Tenemos nada, que subir allá es y... la celda de Juancho Está la celda de Paco Uy, no, Paco sigue ahí Hola, bro, Paco chapito. A ver, seguimos por aquí Uy, uy, copa Compa, compa, mira, mira, mira, mira ¿Qué? Nos dejaron un regalo aquí, mira, mira Escaleras No sabía todo esto de esta cárcel, estoy ilegal Ya es que nuestros compañeros antes de salir nos dejaron cosas para escapar y tú no lo viste Claro, porque tengo miopía <risa> ¡Esto es ilegal! ¡Esto es ilegal! ¿Cómo que ilegal si las encontré no en el ilegales, allí? No, no, no hay que tener evidencia. No se pueden romper. bro, bro! ¡Bro! bro ¡Sirve para subir aquí! Por aquí Ay, hay que colocarlas mira ¿Eh? uh, uh, mira mira mira mira espera esa es la salida dime que es la salida porque si no es la salida seguro que me deprimo panita te tengo que decir no algo te tengo es que salida. confesar algo panita que esta no es la salida no <risa> bueno, pero mira yo, hay hay palancas hay palancas hay palancas oro Toma, te regalo una palanquita para que la uses No, quédate sí, a tú, está sucia, ¿ves? Huele feo, yo me quedo el oro Vale, vale, el oro Ven, ven, ven, ven, ahora creo que podemos irnos Para, para, para, para, para la zona Esta, la zona restringida Restringida, si es verdad Oye, ¿y los guardias? Creo que se quedaron ¿Crees que murieron por comer donas? Yo creo, ¿eh? Como que ya, como que están Dormidos y todo, no sé a ver, compañero Entramos Caplay y llegamos a la zona restringida. Eh, aquí yo creo que hay Pensaba que tenían algo de valor. No, no, no. ¿Eh? Qué mal, no. ¿Dónde están las donas? No he comido algo dulce desde hace años. ¿Dónde están las donas? Alexi come mi amigo. ¿Qué? No, guácala tú. ¿Dónde están las donas? También, ¿También hay un cable secreto. ¡Uy! ¿Qué? Pedo, ¿qué pedo? ¿Cómo? Alexi volando. Ah, soy ah. Un, un perro volador. Tengo poderes. Oh my god, es un lobo volador. Mira, mira, vuela, vuela, vuela a ver si ves algo. Algún cofre. No lo alguien? sé. Espera, eh, espera, había algo que me levantaba por esta zona. ¡Hola! Ah, ¡Perro! No no. yo. A ver, a ver, mira, mira, mira si ves algo. Por lo menos, quítate la miopía y ve algo, mira, por favor. En estos cofres tenía que estar las donas. ¿Dónde están las donas? ¿Dónde están las donas? ¡Ah! ¡Ay, se cayó! Mira, a ver si de pronto hay un cofre de otro color. Ahí, ¡Hay ahí, algo! Ahí. ¡Es verdad! ¿Qué? Pero es azul. Ah, ¿Cómo? no, no, es, es verde. ¿Cómo? Es que además de mi opio, soy daltónico. Ah, ah, bueno, mira, si sí es cierto, hay otro, otro calor, hay otro color a ver, ¡Ah! a ver. ¡Oh! ¡Otra llave! ¡Otra palanca! ¡Otra palanca! Y mira, dice, no acceso autorizado. Ah, bueno. Ah, o sea que no podemos pasar. No, bueno, no, lo no inventamos. <risa> <risa> no, vente para acá, vente para acá, vente para acá. A ver, a ver, abrimos, abrimos, vamos, ¡No! vamos. ¿Qué? Activen ¡No! todas ¡Eh, las armas. ¡Eh! Activen todas las armas. ¡Polipio! No se no, no, rato! Los sospechosos están escapando. Los sospechosos están escapando. ¡Eh! No. La policía está hablando. No. ¡No Es no. culpa de Gapley! Yo no hice nada. Vámonos, vámonos, dale sí, vámonos. Vámonos, vámonos. Rápido. Toma, ¡Satúrrenos! toma, toma. Entra, entra, entra, Rápido. entra.